¿Qué pasa, peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Celebrasteis a gusto el San Canuto? Seguro que os fumasteis un par de cogollos en uno de los días más especiales para los fumetas. Hoy deberíamos tener un programa repleto de buen rollo y de mejores humos, ¿verdad? Para empezar, veremos cómo reivindicamos nuestro San Canuto en Barcelona con la gente del Haas Marihuana G Museum. Además, veremos qué nos depara para la décima edición de la Copa THC Valencia, uno de los eventos más importantes en nuestro país. Veremos el nivel de las muestras y adelantaremos qué hay previsto para este pedazo de fiestón. ¿Nos acompañáis? ¿Todavía no habéis probado la nueva Strawberry Blue Early Harvest de Wall of Seeds? Si te gustan las genéticas afrutadas, esta es tu variedad: Strawberry Blue. Destaca por sus grandes rendimientos y sabores dulces con matices a frutas del bosque. Sus cogollos crecen con una pinta brutal y un colocón muy potente. Es perfecta para noveles, ya que es muy resistente y da unas cuotas de producción bastante elevadas. Si todavía no has pillado unas semillas de la nueva Strawberry Blue Early Harvest de Wall of Seeds, date prisa, que encima ahora han cambiado un nuevo packaging más resistente. Recuerda, wallofseeds.com. Pues como os decía, este San Canuto nos ha dejado poco de celebración y mucho que reivindicar. Para empezar, hablaremos sobre activismo. Al parecer, algunas de las celebraciones más clásicas se han venido abajo por la fuerte represión judicial que están sufriendo las asociaciones canábicas, sobre todo algunas que han sido referente de la lucha canábica en los últimos años. Por ejemplo, Acmefuer ha suspendido su Copa de San Canuto a la espera de noticias de su inminente juicio, o en Navarra, donde San Canuto les ha dejado cuatro detenidos y la sede del ECLUB precintada, la asociación desde la que se promovió el diálogo político y la ley navarra de adicciones. Nosotros estuvimos en Barcelona en el Has Marihuana Ange Museum, donde había convocado un café debate con algunas de las principales figuras del activismo y el antiprohibicionismo catalán. Y las noticias tampoco fueron precisamente buenas. muy interesante, yo creo que enriquecedor y, y muy positivo seguramente para el futuro. Creo que vivimos un momento apasionante con el nuevo cambio de gobierno y con el movimiento canábico tan fuerte que tenemos. Queremos ahora un poco unificar el movimiento para poder establecer una estrategia común y, y aprovechar pues el cambio de gobierno y una nueva situación política para, para, para lanzar un tema que, del cual éramos pioneros en este país y no, un montón de países nos han ido adelantando, y, por la derecha, por la izquierda, por todos lados, y queremos recuperar un poco esa posición de, de, de, de innovación social que, que conseguimos con este modelo que luego ha sido exportado a todo el mundo. La estrategia del PP de criminalizar al movimiento canábico y a muchos movimientos sociales, eh, pues claro, el marrón se lo va a comer el gobierno actual. El gobierno actual debe tener un poco de. va a tener una legislatura complicada en ese sentido, ya que el PP realmente eh, eh, violó diferentes derechos a muchos colectivos sociales. Nosotros como cualquier otro más estamos sufriendo la represión y esperamos que el, que, el, que el cambio que vemos muy positivo en tanto los ministerios como en general en el estado ...genere un debate público... Tenemos un oro verde que, que, que no lo sabemos explotar... ...y está ahí escondido y creemos que puede cambiar... ...y reactivar la economía que está tan en crisis... ...y al tiempo reactivar la crisis política que hay... ...y pasar a una democracia más participativa... ...que, que es lo que necesita esta sociedad ¿no? ...que los partidos se están tirando piedras unos a otros... ...en una competencia destructiva... ...y la sociedad va avanzando pero parece que... ...que avanzando en paralelo y nos tienen ahí arrinconados... Ya que estamos sufriendo una represión como movimiento social y como personas usuarias a nivel personal os invitamos este año a participar más que nunca en la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid el 9 de mayo, con la idea de defender tres objetivos. El primero, que haya una tenencia lícita de drogas en la vía pública. El segundo, que se abra la Comisión Mixta de Drogas y que toque, y que toque el tema del cannabis al principio de la legislatura. Y la tercera, que se suspendan las condenas por clubes sociales de cannabis, asociaciones canábicas y, y autocultivos, hasta que se solucione el debate que llevará a cabo la comisión mixta del principio de la legislatura. Y para ellos necesitamos a todos en la marcha, el 9 de mayo, en Madrid. ¡Os esperamos! Cambiando de tema, lo que se viene este fin de semana va a ser brutal. La décima Copa THC Valencia tiene preparada una jornada verde de colegueo y buenos humos que dará que hablar. Y es que todo empezará como el año pasado, el próximo viernes 24, con las catas de los jueces en distintos clubes de la capital de Turia. En cada uno, además de poder ver a los jueces en acción, tendremos la inestimable presencia de DJs como Mapuche Sound, el cual ha estado presente en una gira promocional de la Copa en diferentes asociaciones durante esta semana. año, la copa contará con más categorías que nunca, ya que habrá dos secciones, asociaciones y empresas. Dentro de estas dos secciones nos encontraremos que están divididas en las cinco categorías típicas respectivamente, las de flores con 77 muestras de interior y 31 muestras de exterior, el hash con 20 entre asociaciones y profesional y cuatro en importado. Después llega el turno de las extracciones. La de BHO con 26 muestras y la de Rosin con 18. Con las de CBD lo mismo. Esta categoría medicinal contará con el apartado de flores con 15 muestras, 5 en hash CBD, 2 en BHO CBD y además como novedad habrá también categoría para tinturas con 4 muestras y cremas con 8 candidatas a ganar en esta categoría medicinal. Hemos tenido acceso a las muestras y hemos comprobado que sin ningún tipo de peloteos este año hay nivel. En casi todas las categorías y como era de esperar, hemos visto una predominancia de sabores y aromas muy típicos americanos, que sacan unos perfiles terpénicos muy dulces y afrutados. Las flores tienen un nivel espectacular, desde las de interior, con cogollos duros, compactos y muy resinosos, hasta las de exterior o CBD, con una fuerza en sus aromas digna de aplaudir la presentación por lo general nos ha gustado mucho ya que hasta el manicurado se ha tenido en cuenta después las categorías de extracción han demostrado que año tras año hay más cultura canadica y peña que aprende y mejora con una diferencia brutal respecto a años anteriores los has, desde el amateur hasta el importado nos han dejado muy buen sabor de boca diferentes texturas aromas y efectos que han dejado el listón muy alto lo mismo pasa con el VHO. Casi todas las muestras muy burgadas finas y limpias, con unas texturas en las que se nota el trabajo muy bien hecho. Con el rosin igual. Muestras muy limpias, con mucho terpeno y una calidad en su elaboración brutal. Trabajos finos, con texturas muy suaves y matices y sabores totalmente diferentes. Gamas terpénicas novedosas, donde, como decíamos se denota la influencia americana en la selección de variedades. Por cierto, una mención especial a las dos nuevas categorías, tanto la de cremas como la de pinturas. Más que nada porque se nota el trabajo y el aprendizaje que hay detrás para conseguir estos productos tan elaborados, desde la forma en la que son presentados hasta en los efectos conseguidos. Nos encanta ver en esta primera copa del año cómo sube el nivel entre los cultivadores y extractores. Y os deseamos mucha suerte tanto para esta copa ...como para las que vienen en esta temporada de 2020. El próximo sábado conoceremos a los ganadores en el evento... ...pero la Copa no acaba aquí... ...durante el comienzo de la jornada tendremos las ya habituales charlas... ...en las que se hablará desde extracciones, asociacionismo, legalidad... ...y mucho más sobre la planta que tanto nos mola. Durante el día tendremos las actuaciones de muchos artistas... ...incluida la Batalla de Gallos de la THC este año ha rodado por diferentes ciudades de nuestro país... ...buscando a los mejores freestylers para este gran evento... ...el sábado disfrutaremos de la final... ...y conoceremos también al gallo más bravo... ...en el apartado musical disfrutaréis de la mejor música... ...con el cartel que han preparado... ...tendréis a Sohai, MC Ikea, Papi Yuinta, Grosso, Fiore y Garcio, ...Ácido 420, Jackie Revy, DJ Rambla... ...y muchos más amenizando la jornada... ...con sus actuaciones o al mando de los platos... ...en definitiva... Una jornada entre colegas con los mejores cogollos, DAVs y buen rollo en Valencia. Nos vemos en la décima THC Cup. Pues nada, peña, esto se acaba. Recordad que ya está publicado el Marihuana News 90, con toda la actualidad canabica y los mejores consejos para tu cultivo. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en la copa.